En cuanto a las señales, las primeras señales que tenemos, los cambios eh, actitudinales los cambios de conductas, de estar de estados, de ser personas totalmente alegres a pasar a ser personas totalmente tristes, de acercarnos a su dispositivo y escondernos, de estar navegando y conectados hasta altas horas de la noche sin control alguno y, y, tampoco, y, y produce el enojo también el acercarnos y decir que se desconecten. Y algo para los docentes fundamental es el bajo rendimiento educativo, cómo cambian repentinamente de ser alumnos que o alumnas que están en situación de, de rendimiento educativo alto, lo bajan notablemente.